Y vacas y maricones, recluca como y. ¿Hablas conmigo? Como si no no no? no? la hambre de espinas y veo la palma. ¿Sabes no? no? no? no? a lo dices a Les voy hacerlo macho. Las bañas con esa mierda. Alegra. Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es Mafias, crímenes, feliz del oeste. Escapen con la pasta, cueste lo que cueste. Historias bélicas, cine de acción. Drogas y disparos, tiroteos en el Bronx. Suspense romances rompan la rutina y acuchillen al amante Conflicto interno, el bien y el mal Más cine de culto y menos cine comercial Entramos al estudio y chapó Ennio Morricone tras Un superhéroe de Niro en el booty club de taxi drivers. Segundas partes nunca fueron buenas. Ford Coppola es la excepción confirmando la regla. Soy de vieja escuela, lo Clint Eastwood. A mí el negro de Star Wars sigue siendo Windu, Menos moralistas y más Harry el sucio. La vida de Brian se adelanta a seis lustros. Jonah con orgullo, lo a mí, el Dollar Baby. Las ladies acuden a mi encuentro. Porque soy de Humphrey Bogart, no de Zack, Efron Podría ser tu cruz como en Gris, pero acabaría mal como en Requiem for a Dream. Me estás tirando beef, vergonzoso. Soy el sargento de hierro contra reclutas patosos. Mafias, crímenes, feliz del oeste. Escapen con la pasta, cueste lo que cueste. Historias bélicas, cine de acción, drogas y Romances, rompan la rutina y acuchillen al amante. Conflicto interno, el bien y el mal. Más cine de culto y menos cine comercial. Te saco a bailar a la pista como Vicen. Los fines soy el prota de Sin Límites. Manejados como títeres de Village. Y yo encontrándome a mí mismo como un en enemy. No soy partícipe de las poses de Ryan en Noa. Soy más Ryan de Blue Valentine, Te Mola. La secuela de mi vida todavía sin forma, entre sueños y memorias como Nolan Las noches por Bilbao y los billetes, DiCaprio en Atrápame si puedes Sigo mi guión a manos de Arén y Scorsese y mi pasado grabado calidad VHS Madurando pasa todo a gris, la infancia de colores como Big Fish. Adolescencia con la esencia de skins y el futuro en blanco y negro como Sin City Hablan de mí, con el drama cuestas y la comedia al lado Actrices de reparto aparecen en mi peli Y yo tan Owen Wilson, perdido por París Es así, Beatty se trae la nueva saga A la altura de Tolkien, con la magia de Gandalf Como un ultra en las gradas del West Ham Eres uno de los nuestros y con poco te basta ¡Tía!